Hola, me llamo Carlos Vaquero. El solfeo entonado nos ayuda a muchísimas cosas. Una de ellas es aprender a cantar afinadamente, pero también nos sirve para aplicar la lectura musical a cualquier instrumento. El día de hoy vamos a cantar con las notas de la escala de re mayor y a hacer música con ellas. Bienvenidos. Nuestra voz, a diferencia de los instrumentos musicales, casi todos, es un poco limitada en la extensión de las notas que puede cantar cada persona con comodidad. Algunas personas suben muchísimo, es decir, pueden cantar notas muy altas. Otros, yo entre ellos, no podemos cantar notas muy altas. Para cantar notas altas se usa un truco que es el de cantar en falsete o sea, con una voz que nace en la laringe y no en nuestras cuerdas vocales. Empecemos cantando las notas de la escala de re mayor. Los que puedan hacerlo intenten cantar las notas de la escala de re mayor en dos octavas. Recuerden que ustedes pueden alterar la velocidad de reproducción para que el video salga más rápido o más despacio según cómo estén avanzando cada uno de ustedes. Tan solo basta con entrar en el menú de configuración de YouTube y ustedes eligen la opción de cambiar la velocidad del video. Ustedes escogen si lo desean hacer más rápido o más despacio. Recuerden todos los conocimientos que han adquirido en otros videos de nuestro canal, en especial cómo se leen las diferentes figuras de duración. Recuerden también sus conocimientos de escalas y armaduras. Eso lo aprendieron con nuestro video número 003 Escalas y armaduras Recuerden que la escala de RE mayor tiene dos alteraciones FA sostenido y DO sostenido Así las cosas la escala de RE mayor tiene las siguientes notas RE MI FA sostenido SOL LA si, Do sostenido y Re. Empecemos a cantar las notas de la escala de Re mayor. Mis amigos, váyanse aprendiendo el nombre de las notas en el pentagrama, las alteraciones que tiene la escala y el sonido de cada una de esas notas para que cuando esas mismas notas se nos conviertan en las notas de una canción, les resulte más fácil hacerlo. Repitan este ejercicio varias veces. Háganlo con entusiasmo y con paciencia porque este es el único camino para lograrlo. Rep poner de nuevo el ejercicio número 1 en re mayor pero le voy a quitar los nombres de las notas para que puedan practicar hasta memorizarlos todos mucha paciencia y perseverancia vamos Muy Bien, les cuento una cosa. Cuando uno estudia música en una universidad, en cualquier parte del mundo, le dejan una serie de ejercicios de lectura musical y dan un plazo para lograr hacerlos perfectamente. Para eso todos los estudiantes comienzan a practicar esos ejercicios una y mil veces. Es más, llega el día del examen y segundos antes de que a cada uno lo llame el profesor, todavía está practicando los ejercicios que fueron dejados. ¿Para qué les cuento esto? Para que aprendan que solo practicando muchísimo se pueden llegar a dominar estas cosas. En música se necesita repetir y repetir y repetir muchas veces para lograr algún conocimiento o alguna destreza nueva. Ténganlo en cuenta. No se conformen con hacer estos ejercicios unas poquitas veces porque eso no basta. Eso no es suficiente. Sigamos adelante. Ahora vamos a trabajar con la escala de re mayor en dos octavas. Primero les pondré los nombres de las notas para facilitarles la lectura de las notas nuevas, pero háganlo muchas veces hasta que ya no necesiten mirar los nombres de las notas porque enseguida les pondré el mismo ejercicio sin los nombres de esas notas. ¡Vamos! Re, mi. Bien, hagamos juntos este ejercicio otras dos veces más. Sol, Fa, Mi, Re, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Re. Muy bien, ¿será que ya están listos para practicar este ejercicio sin los nombres de las notas? ¿Hicieron bastantes veces el ejercicio con los nombres? Bueno, está bien. Vamos a avanzar haciendo esta lectura sin los nombres de las notas. Primero los acompaño con mi voz y después ustedes lo hacen definitivamente solos. Vamos pues. Re Háganlos sin los nombres de las notas y sin mi voz respaldándolos. Vamos ahora a hacer una práctica de notas consecutivas de la escala de re mayor, para ir grabando en nuestra memoria los sonidos de las notas de dicha escala. Pero perdónenme lo reiterativo, esto hay que practicarlo con paciencia y dedicación muchas veces. Háganlo, decidanse a aprender esto bien y conviertan la lectura musical en algo verdaderamente fácil y divertido. Primero les muestro cómo se hace el ejercicio y luego ustedes lo practican solos. Baby Sol, La, Sol, Fa, Mi Re, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Re Do, Re, Mi, Fa, Mi, Re, Do Si, Do, Re, Mi, Re, Do, Si La, Si, Do, Re, Do, Si, La Sol, La, Si, Do, Si, La, Sol la sol la si la sol fa mi fa sol la sol fa mi re mi fa sol fa mi re, re.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 Fa, Sol, La, Si, La, Sol, Fa, Mi, Fa, Sol, La, Sol, Fa, Mi, Re, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Re. ¿Cómo les fue? Mi voz les ha servido de guía para ir ganando confianza en todo este proceso. Ahora, háganlo ustedes solos. ¿Cuántas veces? Muchísimas. Buena suerte. ¡Excelente esta práctica! Les tiene que estar dando ya mucho fruto. Ahora vamos a hacer el ejercicio número 4. Primero los acompaño y después ustedes lo hacen solos. Comencemos. Re, Sol, La, Si, do, do, Do, Si, La, Sol, Fa. Sol, La, Si, Do, Re, Re, re Do, Si, La, Sol. Fa, Sol, La, Si, Do, Do, do Si, La, Sol, Fa fa sol la si, si si la sol fa mi re mi fa sol Ha sido redimi mi mi mi si la sol ha sido. la sol fa mi re mi fa sol la la sol fa mi re, re do si la sol fa mi Sol, Sol, Sol, Fa, Mi, Re, Do Si, Do, Re, Mi, fa, fa, Fa, Mi, Re, Do, Si La, Si, Do, Re, Mi, Mi, Re, Do, Si, La Sol, La, Si, Do Sol fa mi re re si la sol fa mi re re re muy bien felicitaciones ahora lo harán ustedes solos practiquenlo muchas veces si desean adquirir el dominio de todo esto el ejercicio número 5 cantaremos las notas de la escala en intervalos de tercera. No es tan fácil como hacerlo con notas consecutivas de la escala. Sin embargo, tampoco es algo muy difícil. Hagámoslo juntos bastantes veces. Yo lo grabo una sola vez y ustedes lo ponen todas las veces que quieran estudiar esto. Fa, Fa, Sol, Si Sol, si, sol, mi, sol, si, sol, mi, mi. Re, fa, la, fa, re, pa, fa, la, fa, re, re. Muy bien, es hora de hacerlo sin mi voz. Repítanlo bastantes veces. Solo lo grabo una vez y ustedes retroceden el video. En la descripción de este video les dejo en qué minutos y segundos comienza cada parte del video para que les quede más fácil retroceder y buscar cada ejercicio. También les recuerdo que este material está en nuestra página web AcademiaMundoDeLaMusica.com Ahí encontrarán los PDFs del material utilizado en los últimos videos del canal para que los puedan bajar, para que los puedan imprimir. De hecho, creo que es lo mejor que pueden hacer ahora, imprimir estas lecciones para practicarlas con muchísima mayor comodidad. En el ejercicio número 6 les traemos una composición melódica parecida a como son las canciones, combinando notas de manera más estética y melodiosa. Primero yo canto con ustedes y ustedes después lo repiten muchísimas veces. Comencemos. Muy bien, ahora van ustedes solos. ¡Mucho éxito, amigos! ¿Qué tal les fue? Muy bonito este ejercicio, ¿verdad? Sin embargo, el que viene ahora, el número 7, es increíblemente hermoso porque está basado en canciones muy conocidas para prácticamente todos ustedes. Con este ejercicio vamos a terminar este video. Amigos, suscríbanse a este canal. Creo que ya no deben tener ninguna duda de la calidad del material que les preparamos en cada presentación. Y ya saben que suscribirse a este canal realmente vale la pena. Pongan su dedito gordito mirando para arriba para que después encuentren este material con mayor facilidad. Y señalen la campana para que YouTube les anuncie cuando yo haya subido para ustedes nuevo material. Vamos con este último ejercicio. Disfrútenlo muchísimo y háganlo varias veces todos los días. Esto les va a ayudar a familiarizar su oído con las notas de la escala de re mayor. Primero yo los acompaño. Vámonos. Pa pa pa pa pa pa fa la re mi fa Sol sol sol sol sol fa fa fa fa mi mi fa mi la pa pa pa pa pa fa la re mi fa Sol Sol Sol Sol Sol Fa Fa fa, La La Sol Mi Re La Fa Mi Re La La Fa Mi Re Si Si Sol Fa Mi Do La La Sol Mi Fa La Fa Mi Re La la fa mi re si. si sol fa mi la la la la si la sol mi re la fa la sol fa mi re la fa do mi re si Do do do do do mi do si si la do do do do mi do si si la do do do do mi do si si la sol fa la la la si si si si fa fa fa fa mi re la la si si si si fa fa fa fa la solfa solfa fa mi mi re re do do si fa mi fa mi re re si do re mi la si la si la si la si la si si si la si la si la si la si la si la si la si la sol sol sol fa la re mi fa la re mi fa, fa sol fa mi. mi, mi mi mi fa mi re re, la la re re mi fa fa fa, la re mi fa, fa sol fa mi.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 Repítanlo ustedes muchísimas veces. Ya saben que es la única manera en que podrán dominar la lectura entonada de las notas de la escala de re mayor. Ahora van ustedes a hacer este mismo ejercicio sin mi voz, poniendo a prueba todo lo que aprendieron, practicando muchísimas veces cada uno de los ejercicios que les he traído para esta ocasión. Comencemos ya. Gracias por acompañarnos en esta presentación y gracias por recomendar este canal a sus amigos. Sean músicos o no, este material es para todos. Les estamos preparando otros videos que sin duda disfrutarán mucho. Amigos, hasta pronto. Nos vemos en el siguiente video.